Vamos con Albania, con Kale, Katelyn Giata y la canción Packet Deal. Vamos a ver, esta es el seg la segunda canción que le voy a enseñar, a ver qué le parece. Vamos a seguir el orden de la lista que tiene, bueno, que ha hecho el canal de Junior Eurovision. Así que este va a ser el orden. Ahora toca Albania con Packet Deal. Canta bien. Sí, pero es muy lenta para mí para mi gusto, vamos. No es de mis favoritas tampoco. Aunque ella canta bien. Sí, sí, tiene la voz bonita. Además lo estribillo así que como si fuera a cantar lírico. Tiene la voz muy dulce esta niña. No sé, no sea, hay mucha canción. Bueno, ya lo irás viendo, pero. No, no, no es de mis favoritos No me ha disgustado, pero tampoco no es, no es mi, a lo mejor, mi estilo de, de gustos musicales no, Bueno, los albaneses cantan muy bien en directo, pero... No, si sí, cantar canta muy bien, es la eso. verdad amo, es muy dulce, pero... Sí. Es la El canción. tipo de canción a lo mejor no lo veo como ganador sí. Bueno, pues segunda canción, Albania, mm, lo que digo, bueno, para mí, ya lo sabéis, eh, no es de mis favoritas, <ríe> no sé tú qué piensas, María. Pues lo que acabo de decir, que es muy bonita la canción, ella canta muy bien, pero no la veo una canción, a lo mejor también por el tipo de música que es, no la veo ganadora, la verdad, sí. <ríe> siendo sinceros. <ríe> Bueno, pues vamos a por la tercera canción en el siguiente vídeo.